Este es Freedom 08, más conocido como Freedom 08 por la comunidad española, pero yo le digo Freedom 8 porque se me hinchan los huevos. Un Extreme Demon de 4 minutos de duración hecho por Penuto y muchos más. Es el nivel más difícil que he completado hasta la fecha. Bueno, antes de que me pase Yatagarasu, claro. Ya me pase Yatagarazu. Verificado por Golden el 28 de abril de 2019, en su tiempo top 15 en la Demon List. Actualmente se encuentra en el puesto 67. Ya no, ahora está en el puesto 77. <risa> pero eso no ha significado que se ha vuelto más fácil. Este nivel es increíblemente difícil, no solo por la duración de este mismo o los timings que Freedom maneja, sino que aprenderse de este nivel desde cero puede llegar a ser muy tedioso, requiriendo una capacidad de concentración, habilidad y paciencia superiores a las que se haya visto antes en un nivel. Y ya que muchos de ustedes me han pedido consejos para este nivel, con mucho gusto les explicaré cada detalle que me encuentre. Por esa misma razón, he llegado hoy a darles unos tips para quien quiera completar este nivel. Un dato curioso es el significado del 08 en el nombre del nivel, que si bien muchos dirán que solo es para darle más estilo. Al nombre del nivel No es nada más que la palabra dive Verás en Pokémon existe un movimiento que curiosamente este en la tercera generación se obtiene gracias a la HM08, o más bien en la máquina escondida 08. El nombre de este movimiento es Dive, o buceo en español. No sé mucho de Pokémon, pero hasta lo que encontré es la información que me gustaría decir. Sabiendo que 08 significa Dive, si intercambiamos la palabra 08 por Dive, el nombre de este mismo nos da Freedom Dive, que es la canción original del nivel que muchos conocerán, o más bien la mayoría de los usuarios de Oso y de juegos rítmicos. Pero antes que nada, ¿quién soy yo para dar estos consejos? Bueno. Además de ser el primero en mi país en completar semejante nivel, en mi opinión fue uno de los que más consistencia tuvo en este, ya que dos intentos después de haber muerto en el 92%, lo completé sin problemas. Y gracias a la paciencia suficiente para analizar y saber dominar los incontables bugs que existen en este nivel, logré sacarle provecho y varios trucos que no sabía al menos cuando lo empecé a jugar. Pero antes de continuar y si ya has llegado hasta aquí, considera dejarme un like y tu suscripción. Me gustaría llegar a 500 suscriptores antes de que acabe el mes. Amigo, literalmente acabó el mes y ya tengo 700 suscriptores, ¿qué? Si tienes alguna duda puedes dejármela en los comentarios Así me ayudas a que mi video sea recomendado Sin nada más que decir, continuemos con el video Muy bien, vamos a empezar El nivel empieza con dos clics seguidos de tres clics rápidos Luego de esto tenemos que dar un buffer clic en la orbe amarilla Y luego cuatro clics rápidos, algo así Luego de esto tenemos que dar dos clics seguidos de tres clics en las orbes negras Tenemos que dar un buffer clic en la orbe roja y Luego tenemos que dar dos clics, algo así Seguido de esto tendremos que dar dos clics Luego tres clics rápidos Y una vez acabando esto A partir de brincar aquí Tenemos que mantener toda esta parte de aquí Y luego dar un clic Seguido de esto tenemos que dar dos clics Luego tres clics Y una vez hecho esto pasamos a la segunda parte Algo así Y bueno, llegando aquí tendremos que dar clics al ritmo de la música. No hay mucho detalle que explicar en esta parte, simplemente vean el video de ejemplo. Bueno, seguido de esto tendremos que dar un clic en el portal y luego seguido de esto cuatro buffer clics. Te aseguro que de esta manera nunca vas a morir aquí. Bueno, pasando esto tendremos que dar dos clics, luego seguidos de dos clics y tendremos que dar seis clics al ritmo de la música. Luego para entrar a la nave tendremos que dar un clic, un clic en el portal, luego un clic en el otro portal y seguidos tres clics nada más, algo así. Bien, seguido de esto tendremos que dar cuatro repeticiones de dos clics manteniendo el ritmo de la música, el que es un 2, un 2, un 2, un 2, algo así. Bien, seguido de esto tendremos que dar dos clics en el robot y luego tendremos que dar un clic en el cubo Tendremos que dar un buffer clic en la orbe verde, tres clics Luego tendremos que dar dos clics en este UFO, tendremos que dar dos clics rápidos en el cubo Tres clics, esperar la orbe verde y dar clic ahí Para la parte que sigue tendremos que dar clic en medio de las orbes No antes, no después, tiene que ser en medio, de otra forma vas a morir Bien, en esta parte de aquí tendremos que dar dos clics y mantener Y justo cuando el cubo llegue en esta parte de aquí tendremos que dar tres clics Yo recomiendo usar esos dos picos de ahí como si fueran una guía para dar clics Esta parte se vuelve consistente, así que no te preocupes Luego tendremos que dar un buffer clic en la orbe roja Luego tenemos que dar dos clics a tiempo en esas orbes Tendremos que dar dos clics rápidos en las orbes azules y mantener, algo así Ok, en esta parte de aquí necesitas dar dos clics, luego saltar y dar dos clics. Luego seguido de esto van a ser muchas orbes en las que vas a tener que dar buffer clics, así que realmente esta parte no tiene mucha explicación. Bueno, llegando en esta parte de aquí tendremos que dar tres timings y mantener toda esta curva hacia abajo. Luego de eso tendremos que dar un spam de 4 clics Luego tendremos que dar otro spam de 4 clics Hacer un buffer clic en esta orbe y mantener todo este rato Luego tendremos que hacer un spam de 5 clics Tendremos que mantener en esa orbe roja todo el rato hasta dar el clic en esa orbe azul Dar 3 clics rápidos y finalmente dar los últimos 3 clics Así vas a llegar a las maravillosas duales Muy bien, para esta parte de aquí tendremos que dar un buffer click justamente en esta parte de aquí. Luego tendremos que dar otro en esta parte y tendremos que mantener. Luego de eso, tendremos que dar dos clics. Otro clic acá, otro clic acá y otro ahí. Y justamente en esta parte de aquí tendremos que dar un clic un clic acá y otro clic ahí tendremos que dar un clic, luego tendremos que agarrar el sabor dar tres clics al ritmo y justamente aquí tendremos que dar un buffer clic para poder entrar al UFO correctamente tendremos que dar clic también al ritmo del nivel es un nivel rítmico, entonces tendremos que tomar mucho en cuenta esto luego de eso tendremos que seguir dando clics al ritmo de la música hasta llegar a esta parte en donde tendremos que mantener todo el rato para que podamos entrar en esta parte En esta parte de aquí tendremos que esperar hasta que lleguemos a esa parte en donde tenemos que mantener, soltar, mantener, soltar. Esperamos todo el rato hasta llegar a este wave, yo les recomiendo mirar el wave de abajo. Luego tendremos que llegar a esta parte en donde tenemos que dar 3 clics para evitar esos picos. Y luego tendremos que dar clics al ritmo de la música y tendremos que calcularle súper bien en esta parte porque aunque se ve muy fácil es realmente difícil. Muy bien y si sientes que no puedes hacer esa parte simplemente en vez de mantener tienes que soltar en esta parte Así los dos iconos agarrarán el mismo portal y simplemente será un wave Simplemente tienen que pasar toda esta parte, ir por abajo o por arriba donde gustes Pero en esta parte de aquí tienes que agarrar ese portal ¿Para qué? Para que en el próximo cubo no se te buguee Muy bien, en esta parte de aquí tendremos que dar clics repetidos, 5 clics rápidos para que podamos pasar a la próxima parte Y si no, tendremos simplemente que dar un doble clic aquí, así podemos agarrar esos dos clics, algo así Perfecto, en esta parte ya llegamos al drop, tendremos que dar 3 clics en el UFO, luego tendremos que mantener en toda esta parte de aquí y dar 3 clics en el robot si no, podemos simplemente mantener en esta parte para poder agarrar el portal del UFO. En esta parte de aquí tendremos que mantener, tendremos que dar un clic aquí y dos clics y dos clics también, algo así. Bueno, en esta parte tendremos que esperar para dar un clic en esta nave, luego tendremos que dar un spam con el Wave y justamente entrando de aquí tendremos que dar un clic en la Orbe Negra, tendremos que dar otro clic ahí, tendremos que saltar, dar un clic en la Orbe Rosa, tendremos que dar dos clics y luego tendremos que dar un clic para luego dar tres clics en el UFO, algo así. Muy bien, en esta parte de aquí tendremos que dar una repetición de cuatro clics en el wave. En donde en esta parte tendremos que simplemente esperar y dar un clic largo. Algo así. Bueno, en esta parte tendremos que dar un clic en cada portal. En este tendremos que mantener y luego tenemos que dar un clic corto, un clic largo, soltar y luego un clic. Algo así. Ok, en esta parte de aquí tienen que aprendérsela súper bien porque es muy, muy tediosa. Vale, les habla Charlie of Stream. La verdad es que no me acuerdo cómo va más o menos esto, pero... Este, me lo voy a volver a aprender. Nice. Ahí está, let's go. Yo creo que de todas las partes de Freedom, esta es la que más... Esta es la que más tiene que repasarse, pues... Y no todo acaba ahí tendremos que dar un buffer clic aquí y luego tendremos que dar dos clics y mantener luego de esta parte tendremos que dar un clic en este portal dos clics en ese portal y luego tenemos que mantener aquí para luego dar dos clics ahí y dos clics ahí otra forma de pasar esta parte ¡Ey! otra forma de pasar esta parte es simplemente manteniendo y dar dos clics algo así damas y caballeros llegamos al take a break si no sabes esta parte realmente... No intentes este nivel. Simplemente voy a dejar esta guía y ya está. Ok, en esta parte aquí tenemos justo ahí el clic Y para dar luego tres buffer clics Y luego tenemos... Ok, ya. <risa> ok, en esta parte de aquí tendremos que simplemente controlar la nave. Yo les sugiero dar un clic cada vez que entren a un portal. Así van a tener mayor y mucho mayor, les digo por experiencia, control en la nave. Bueno, pues en esta parte tendremos que dar un clic justamente entrando en ese portal. Dar dos clics, un clic... 3 clics y luego de eso 2 clics, algo así. Y luego de eso tendremos que dar 2 clics, luego tendremos que dar un patrón de 4 clics, esperar, luego dar en esa orbe, luego tenemos que dar 2 clics y un patrón de 5 clics, algo así. Ok, para eso tendremos que dar 3 clics, luego 4 clics entrando justamente en ese portal, luego un clic, un clic, otro clic y otro clic. Terminando esa serie de clics tendremos que dar un spam en ese y luego dar 3 clics, algo así. Ok, en esta parte de aquí se me olvidó mencionar algo muy importante que es que pueden también no hacer nada en esta parte y luego dar clics, algo así. Después de eso tendremos que dar 3 clics justamente al ritmo de la música. Tendremos que esperar esta parte, luego tendremos que dar 3 buffer clics en esta parte también. Tendremos que dar 4 buffer clics pasando esa parte. Y luego de eso tendremos que dar una serie de... bueno, spam, simplemente spam. Tendremos que dar mucho, mucho, pero mucho spam. Hay otra forma de pasar esa parte que prácticamente es dando... Tres clics aquí y mantener toda, toda, toda, toda esta parte hasta aquí dar tres clics otra vez. Algo así. Ok, terminando esa parte tendremos simplemente que hacer un Strip Flight y luego de eso tendremos que dar un buffer click aquí y dos timings. Para luego de eso hacer un buffer click, otro click y luego dar clics justamente al ritmo de la música. ahora pongan mucha pero mucha atención porque a partir de aquí llegamos a las duales Ok, en esta parte de aquí tendremos que dar un mini clic para llegar justamente a esa parte de ahí Luego tendremos que dar otro mini clic para que ese cubo no salte Luego tendremos que soltar y tendremos que mantener toda esta parte hasta llegar justamente aquí Donde tendremos que otra vez soltar y dar otro clic justamente aquí Mantener toda, toda, toda, toda esta parte y tendremos que dar 3 clics, luego esperar, luego dar otra vez 3 clics Y justamente llegando a esta parte aquí tenemos que llegar abajo de ese pico para poder mantener toda esta parte Luego de eso tendremos que entrar al UFO pero tendremos que mantener ese clic del UFO y luego dar 4 clics Tendremos que dar otros clics al ritmo de la música y en esta parte de aquí tenemos que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clics Tenemos que dar 9 clics, luego soltar y dar otro clic Algo así Ok, esta parte de aquí no es tan complicada Simplemente tendremos que ver al mini wave Simplemente al mini wave Luego de, aquí luego de aquí tendremos que dar dos clics, mantener y dar clics justamente en la plataforma de abajo Porque lo de arriba es auto Tenemos que mantener, mantener, mantener, mantener Y lo tendremos que <risa> Otra vez se me cortó el audio, a ver Luego de eso tendremos que dar otros dos clics Y luego tendremos que dar otros dos clics hay otra forma de pasar esto que simplemente es dar un clic muy largo y dar dos clics. Luego bajar toda, toda, toda esta parte de la nave hasta llegar a ese cubo. Ahí donde tendremos que dar tres clics. Mantener esa orbe negra y luego dar cuatro clics. Algo. algo así. A ver ya. ya acuérdate ahora sí, ahora por Dios, sí, ahora sí. Okay, perfecto En esta parte de aquí Simplemente tendremos que dar rit O sea <risa> clics al ritmo de la música Joder No puedo hablar Es que estoy muy Esta parte de aquí tendremos que dar un poco de detalle luego en esta parte de aquí tendremos que mantener luego en esa de rosa tenemos que dar un timing muy preciso luego tenemos que dar cinco clics al ritmo de la música luego tendremos que dar clic un clic ahí y dar dos clics en ese ufo dos clics en esos portales dos clics en esa parte de ahí y un clic para luego dar una serie de repeticiones de un solo clic es algo un poco complicado pero si lo juegas muchas veces va a ser muy consistente Perfecto, en este wave de aquí tendremos que simplemente mantener, soltar, mantener, soltar así todo el rato hasta ver ese portal amarillo en donde tendremos que soltar justamente entrando ahí. Tendremos que dar un clic, otro clic, luego dos buffer clics para poder entrar a ese SOFU adecuadamente. Tendremos que dar tres clics, otra vez un clic, tendremos que dar un clic aquí y justamente un clic justo en esa dashboard, justamente en esa parte, en medio, no arriba y no abajo tendremos que dar un spam de 5 clics, luego tendremos que dar clic, clic, clic y 3 clics y ya está, llegamos a la parte celestial, por favor, si me haces el favor, Charlie pone el video Ok, en esa parte de ahí tendremos que dar dos buffer clics Luego tendremos que dar tres clics Y tendremos que dar dos clics Luego tendremos que saltar para entrar a la bola Tendremos que dar dos clics Luego tendremos que dar un patrón de tres clics Y dar dos clics muy rápidos Luego dos clics otra vez muy rápidos un clic en ese UFO, dos clics rápidos para poder entrar a ese UFO. Esta parte de aquí tendremos que mantener en el portal amarillo y en el portal azul soltar. Pero en esta parte tendremos que dejar mantenido ya que tendremos que entrar a esta transición de acá donde tendremos que simplemente mantener y soltar. Pero en esta parte tendremos que dejar mantenido ya que una vez veas ese cubo entrar a esa plataforma de ahí tendremos que soltar el clic para que ese cubo de allá abajo no salte. Y bueno, tendremos que dar un clic... ¡Ay, Dios! ¡Ya, por favor! Ahí está, puse la pausa muy larga, what the fuck Bueno, tendremos que dar clics al ritmo de la música Y aquí también tendremos que dar clics al ritmo de la música Hasta llegar en esta parte de esta bola donde simplemente tienes que dejarte caer Y dar dos clics muy rápidos, dos clics muy rápidos Dos clics también muy rápidos, dos clics muy rápidos Y justamente en ese destello tiene que dar en el centro de la bola para dar clic y luego tendremos que dar 3 clics y después 3 buffer clics. Así vas a dominar esa transición. Pero si te cuesta, tendremos que simplemente esperar a que entre a ese portal, dar 3 clics al ritmo de la música y luego tendremos que dar otra vez 3 clics. Algo así. Yo soy Que iba a decir que iba a dejar la paso muy larga otra vez Bueno, en esta parte de aquí tenemos que Mantener toda, toda, toda esta parte Luego en este vídeo tenemos que mantener Soltar, mantener Soltar, luego tenemos que dar un clic Ahí, bueno en ese ojo Esta parte es muy fácil, no sé por qué lo estoy explicando Pero bueno, tendremos que esperar Hasta llegar a esta bola de aquí en donde tenemos Que dar clics repetidos, aquí Dos clics rápidos, dos clics rápidos Dos clics rápidos y luego Un solo clic, aunque también se puede Alternar porque podemos también hacer un clic, un clic, un clic, un clic, un clic. Bueno, ustedes me entienden, ya lo expliqué antes varias veces. A ver, ¿cuándo termine esto? Ok. Tendremos que dar tres buffer clics aquí, justamente en esas sorbes. Luego de eso tendremos que dar un patrón de 5 clics para llegar al wave. Bueno gente, llegamos a este web que es muy muy castroso En donde tenemos que dar dos clics y mantener Pero en esta parte yo sugiero empezar a contar aquí Uno, dos Uno, dos Un dos, un dos Luego en esta parte de aquí tendremos que dar dos clics en ese UFO Tendremos que dar dos clics Y luego en ese portal también tendremos que dar un clic Dar dos clics en el robot Y luego en esta parte, bueno es automática Pero tendremos que dar un buffer clic en esa robot roja Luego de eso tendremos que dar dos buffer clicks aquí, así llegaremos a la nave. Ok, esta nave es de las más difíciles en mi opinión, porque en esta parte tendremos que dar un Street Flight con cambios de gravedad, portales mini y a ciegas, es así. Pero yo sugiero dar un patrón de dos clicks y en esta parte donde no ves absolutamente nada tendremos que dar... Un clic en cada portal Ahí en tu mente le calculas o no sé cómo le vas a hacer, Porque pues así yo le hice la verdad Algo así Ok, en el final tendremos que dar un patrón de Cuatro clics primero entrando en este portal Tendremos que dar dos clics rápidos Luego tendremos que dar tres clics Tendremos que presionar esa orbe azul Luego dar cuatro clics Y tendremos que ya dar un clic en esas dash orbs Luego tendremos que dar un clic Ok, no sé por qué nadie lo ha hecho, pero esta parte se la puede saltar Simplemente tienes que esperar a que toques ese pad amarillo Y luego dar el clic, algo así Ok, luego de eso tendremos que dar un spam de 4 clics Tendremos que dar un buffer click en esa orbe Tendremos que dar 2 clics Luego tendremos que dar otro buffer click Y luego 4 buffer clicks en esas orbes negras Tendremos que dar 2 clics Luego tendrá... Luego un clic, luego dos clics Luego tendremos que dar tres clics Algo así ¿Y por qué no se acaba el video de Luego en esta parte de aquí tendremos que dar dos clics, luego un doble clic para poder entrar a esa transición de ahí Tendremos que dar cuatro clics Luego de aquí tendremos que dar un buffer clic, luego tendremos que dar cuatro clics, luego tendremos que dar dos clics y luego tres clics Luego tendremos que esperar un ratito para dar dos clics, otra vez dos clics Tendremos que dar tres clics y luego un timing justo en esta parte de ahí Tendremos que dar un timing justo en esa parte para poder entrar aquí y no morir Tendremos que dar un clic, luego dos clics y luego tendremos que dar clics al ritmo de la música Luego de eso tendremos que dar un buffer clic y dar un clic para entrar a la transición y entrar a la parte de temp. Esta parte es muy, muy, muy, muy sincronizada con los clics, así que simplemente tienes que ponerle atención a la música. Esa es mi sugerencia, la verdad. Practicar mucho esta parte. Luego, esta parte de aquí tienes que darle un clic en ese portal para poder mirar esa araña de ahí y dar cinco clics. Luego de eso, el cubo va a salir volando. Tendremos que dar. Cuatro timings, un clic ahí, un clic ahí en la orbe negra, en la orbe roja y en la orbe verde Tendremos que dar cuatro clics otra vez para poder entrar al wave Y últimamente tendremos que dar un clic en esa... Ok, en esa araña ahí tendremos que hacer un spam donde no tendremos que hacerlo ni muy rápido ni muy lento Tendremos que hacerlo justamente al ritmo de la música Tenemos que dar un buffer clic en esa orbe Y luego aquí tendremos que dar clics justamente en las orbes Hay un error que comentan bastantes personas aquí que es simplemente dar un clic en esa parte Donde simplemente terminarás muriendo Entonces mi sugerencia es, es esperar, dar un clic ahí Dar un clic ahí, un clic ahí y luego dar tres clics en ese portal Así podemos alcanzar esas dos horas en las que les tenemos que dar clic Tenemos que dar tres clics manteniendo Luego tendremos que dar un spam con este wave Y justamente en el último clic tendremos que mantener y soltar justamente llegando al suelo Tendremos que esperar porque esta parte es auto y luego tendremos que dar dos clics Una vez hecho eso llegarás al final Luego de eso tendremos que dar un buffer click, luego tendremos que dar dos clics, un clic, un clic, tendremos que dar un clic aquí y en esta parte simplemente hago un clic intencional, aunque no debería de hacerlo, ¿para qué? Para que en la parte que sigue tendremos que dar un clic justamente en esta parte de aquí, tendremos que dar dos clics. Y luego tendremos que dar un clic en esa orbe rosa Tendremos que dar dos clics, dos clics Y en esta araña de aquí es muy, muy, muy castrosa Luego tendremos que esperar para dar cuatro clics aquí Pero simplemente tendremos que mantener en todos porque si no de otra forma moriremos Tendremos que dar clic justamente en esa hilera de ahí Para que se nos desbloquee esta parte de aquí ¿Y a qué me refiero? Porque esta parte está arreglada, la veo muy innecesaria la verdad si mantenemos esta parte, esa sierra simplemente va a existir Pero si damos clic justamente en donde yo dije Esa sierra va a desaparecer mm, Veo muy innecesaria esta parte la verdad Pero bueno, es Freedom mode. Okay, en esta parte de aquí tendremos que dar 3 clics, luego tendremos que dar un buffer click en esa orbe verde y esperar toda esta parte de esta bola para luego dar un buffer click en esa orbe verde, tendremos que dar otro buffer click, buffer click y buffer click, luego tendremos que dar un timing en ese ufo y dar tres clics. Luego tendremos que dar o un spam o dos orbes porque pues no sé por qué lo arreglaron la verdad Simplemente tendría que hacer un spam Luego tendremos que dar dos clics y en medio de este portal tenemos que dar un clic y mantener Mantener, luego dar clic, mantener, mantener y luego dar clic Y esperar hasta que lleguemos a esta parte donde tendremos que dar tres clics justamente ahí Luego tendremos que dar aquí dos clics y tendremos que mantener esta parte aquí. Hay otra forma de pasar esta parte que simplemente es dando un clic, mantener en esta parte para que los dos agarren esa parte y tendremos que dar otro clic. Tendremos que dar tres clics, mantener en esta parte y en esta parte soltar y mantener toda esta parte o si no de otra forma morirás. Luego tendremos que dar clics al ritmo de la música, no es tan difícil la verdad, pero es muy estresante así que te sugiero estar muy concentrado en esta parte. Luego de eso tendremos que dar un clic adecuadamente en cada portal y en Straight Flag de al final sugiero dar 3 clics así estarás seguro de que no morirás y mantener en la última Dash Short. Así terminaremos con este maravilloso nivel.